Te entrevisté a Los Soberanos y sin duda, sin duda estás matando en Premios Internacionales y ahora en Premios bien yeah, Vienen muchas cosas importantes en eh, mi carrera, la mimita, lo que estoy bebiendo es más que un sueño, porque no me lo soñé. Cuando tú estabas en tu casa y tú decías, bueno, yo quiero pegar una canción, antes de Coche Bomba, tú estabas en tu casa, ¿tú te imaginabas a un, a un Viña del Mar, te imaginabas a unos Premios Internacionales? Nunca, está pasando en el momento tercero. ¿En ese tiempo qué era lo más grande que tú Yo fui a Viña y salí, cuando fui fue como un sueño. No, fue algo que para mí va a ser una experiencia que jamás en la vida volverá a vivir algo así. Tú me dijiste a mí en Los Soberanos que me vas a sorprender con una canción como el, que si viene una colaboración con el mayor. ¿Esa sorpresa viene? No, eso va. Eso va. No, no, no, no, no que viene. que No, eso va. Lo, lo vamos a agarrar de sorpresa al público y a ustedes, pero va. ¿Qué, qué vamos a esperar del de alfa en esta premiación en vivo? Bueno, tengo un mailing de mis mejores canciones, algo especial para premios hit. Yeah. ¡Gracias!